Pregúntanos cómo. Envío un WhatsApp al 722-606-728 y verás la diferencia, sobre todo la verá tu bolsillo. Buenas noches, estimados amigos, para todos los que nos escuchan en el estreno de este programa a este lado del charco. Buenas tardes si estás al otro lado del charco, en nuestra querida América. Un buen día si nos escuchas en algún otro momento. Bienvenidos a una nueva emisión de No Hay Derecho. Quiero invitarlos a adquirir en preventa mi libro Liderazgo, Gerencia y Comando. Este es un libro ideal para todo aquel que sea parte de un grupo o que tenga que liderizar este grupo. Ese grupo puede ser su equipo de trabajo, puede ser su empresa, puede ser una ONG, puede ser un grupo de escado, puede ser un grupo de voluntarios, lo que usted quiera. Incluso si usted es militar, le sirve porque usted es el líder de su compañía, su pelotón, su batallón, todo. Es un libro centrado en las actitudes del líder, cómo actuar, cómo debe ser la persona para que lo perciban como el líder. No son las cosas que tiene que aprender el líder, porque algunas cosas son muy específicas. Es cómo actuar. Este libro tiene una gran cantidad de anécdotas de mi vida como director en la penitenciaría de Yare hace muchísimos años. Una actuación que fue por demás exitosa, según números oficiales. Por esto es muy fácil de leer, muy fácil de entender, muy entretenido, no se lo pierdan. El libro tiene un costo de 11 euros, si están en España, 15 euros están en cualquier otra parte del mundo. Esto incluye el envío por correo a donde ustedes quieran. Se los puedo enviar dedicados con la dedicatoria que ustedes quieran, si no es para ustedes, sino para otras personas que lo quieren regalar, pues ustedes simplemente me indican, mire, quiero que lo dedique a fulano de tal de tales condiciones y se lo envío como ustedes prefieran como dije el libro está en preventa es decir está en proceso de edición no está listo pueden pagarlo a través de paypal en la descripción del video está el enlace no hay peor crimen que el que se comete al amparo de las leyes simón bolívar por qué digo esto porque el chavismo es un crimen desde el día que nació nació con un golpe de estado afortunadamente fallido guste o no, no nos guste el gobierno que había no hay la mínima duda que el chavismo es peor que el gobierno que había en ese momento. Pero cuando el chavismo llegó al poder, ¿cuál fue su primera acción? Convocar a un referéndum. Eso es un crimen, ¿no? En absoluto. Era perfectamente válido. Se quería convocar un, un referéndum que no estaba en la Constitución, pero el, el gobierno deseaba saber oficialmente qué opinaba el pueblo. Es válido. Pero ese era un referéndum consultivo. No era un referéndum vinculante, porque no estaba en la Constitución. Se convocó un referéndum para ver si la gente deseaba convocar una asamblea constituyente. Ganó el sí y entonces lo tomaron como vinculante y llamaron a un referéndum. Eh, perdón, llamaron a una elección para elegir la asamblea constituyente. Esto no se podía hacer. Me ha salido más de un chavista imbécil, y me disculpen la redundancia porque el chavista e imbécil son sinónimos, no todos los imbéciles son chavistas, pero todos los chavistas son imbéciles a menos que sean unos delincuentes y unos ladrones, los que están en la cúpula no son imbéciles, son muy hábiles y son unos grandes ladrones del patrimonio de Venezuela, pero bueno, nunca falta un chelester imbécil que me dice, pero se le consultó a la gente, no, disculpa, no es que se le consultó a la gente, es que no se podía. La constitución del año 61, que como siempre dicho era perfectible y debía ser sustituida, establecía dos formas para cambiar lo que decía en de la constitución. La enmienda, y la reforma. No importa a qué se refiere cada una. Simplemente esas eran las dos únicas formas. No existía la asamblea constituyente en la constitución del 61. Entonces, ¿se podía llamar a una asamblea constituyente? No, porque la constitución era muy clara. que se tenía que haber hecho? Llamar eh, a una enmienda constitucional o una reforma constitucional, según cómo lo quisiesen enfocar. incluir la posibilidad de convocar una asamblea constituyente. Y entonces sí podrían hacerlo. Y la gente iba a decidir entonces que sí estaban de acuerdo que la Constitución incluyese a la constituyente. Bueno, es posible que lo decidiesen. Entonces, ¿por qué no es correcto, no es válido, es ilegítimo lo que se hizo? Simplemente porque la Constitución no lo permitía. La Constitución es nuestra ley máxima, es el marco que nos dice cómo es el Estado. En realidad, una constitución debe ser el instrumento que usa el pueblo para controlar el gobierno. Lamentablemente, en Latinoamérica, es el instrumento que usan los gobiernos para controlar el pueblo. Pero ese es otro punto. El caso es que no lo incluía, no lo especificaba, y por lo tanto, no se podía hacer. Porque es justamente la garantía que tenemos de que si se obedece a la constitución, nuestros derechos no serán pisoteados. Teníamos derecho a que se hiciese en la forma que establecía la Constitución y una vez que eso se admitiese, teníamos derecho a que existiese una representación proporcional de las minorías, cosa que no existió. Entonces, al no existir la Asamblea Constituyente en la Constitución del 61, no podía ser convocada, no importaba cuánto lo dijese. Los documentos de condominio de los edificios, por ejemplo, establecen que no se puede modificar sin el acuerdo del 100% de los propietarios ¿por qué? porque si yo compré un edificio fue en ciertas condiciones entonces si no, eh, si me los van a cambiar tengo yo que estar de acuerdo porque yo compré unas, un estatus por ejemplo, un edificio donde vivía una persona conocida mía era totalmente residencial y uno de los propietarios preguntó si podría él instalar un consultorio pediátrico Muchos vecinos dijeron, sí, sería para nosotros muy útil tener el pediatra aquí, pero esto es residencial, no estamos de acuerdo. Bastaba con que uno dijese que no para que eso no se pudiese hacer. El que quería cambiar su departamento por un consultorio pediátrico tenía que atenderse a las normas en base a las cuales compró. Y todos los vecinos tenían derecho a que si su edificio era residencial, siguiese siendo exclusivamente residencial no podían cambiárselo, así fuese uno solo, es decía yo compré en esta condición, no me lo pueden cambiar. La constitución, en cierta forma, es el documento de condominio del país y no se podía cambiar, sino en la forma que está establecido. En este caso sí se podía hacer por una mayoría de votos, pero en el procedimiento de la constitución, enmendarla, reformarla y después la constituyente. Esta constituyente, aparte de todo, fue violatoria, no solo en el hecho en sí de que existiese, sino en la forma como se eligió. Las normas eran violatorias de la constitución, porque la constitución establecía la representación proporcional de las minorías. Existe un procedimiento por el cual, si un partido saca cierta cantidad de votos y otro saca menos, pues todos van a tener acceso a tener por lo menos un diputado, salvo que su votación sea muy pequeña, para que todos estén representados. Que en el Congreso un solo diputado no hacía ningún efecto. Es cierto, pero tenían derecho a tener su voz. Alguien que dijese, mira, yo no estoy de acuerdo porque los que votaron por mí opinan tal cosa. Eso es la representación de la minoría. Pero eso veíamos partiduchos que no representaban a nadie, sino a los que estaban ahí, con una persona en el Congreso. Bueno, porque algunos pocos votaron por ellos y esos pocos tenían derecho a que su voz se escuchase en el Congreso. Cuando uno veía partidos que tenían un diputado, uno decía, Dios mío, qué problema, pero esa gente tení, tiene derecho a que su voz sea escuchada. Cuanto más tiene derecho que su voz sea escuchada el segundo partido del país y el tercero, lo cual ocurría en la Cuarta República, mal llamada Cuarta República, pero no ocurría en la Constituyente, porque se establecieron una serie de votos uninominales. Donde uno elegía yo voto por fulano de tal. Y entonces crearon el llamado Kino Chávez. Llamado así porque el tarjetón donde estaban los nombres por los cuales tenían que votar. Se parecía al, al tarjetón del Kino por el cual la gente jugaba sus apuestas los domingos en Venezuela. La gente iba con ese Kino, ese Kino Chávez como decía. decía ah, yo tengo que votar por fulano el número 1, el número 7, el número 29, el número 42. Y así elegían todos sus Candidatos y los candidatos que sacaban mayor cantidad de votos entraban. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, Chávez tenía una indudable popularidad y también tenía una indudable capacidad para manipular y forzar las cosas que no debían ser. Entonces Chávez sacó aproximadamente un 50 y algo por ciento de los votos, pero tuvo el 90, casi el 100 por ciento de los diputados, porque de 124, 120 eran del chavismo. El cuarenta y tanto por ciento, casi cincuenta por ciento, de los que no votamos por Chávez, no tuvimos derecho a que se nos escuchase. Tenemos cuatro diputados, sí, y cada vez que ellos pedían la palabra, si no los mandaban a callar, les decían, bueno, mire, eh, diga usted lo que quiera, pero como nosotros somos somos 120 contra ustedes cuatro, vamos a probarlo así como nos dé la gana. Y como se presentaron las discusiones en el Congreso, en, el, en la constituyente, perdón, y se iba trazando de repente decidieron variar el procedimiento que se había fijado. Se lo a discutir no por artículos, sino por títulos, porque querían que eso estuviese apro aprobado rápidamente. Entonces modificaron toda la normativa para hacer una constituyente expresa que por cierto estaba teniendo cierta discusión y después llegó la orden de Miraflores. La constitución es esta, apúrenlo. Y así fue que lo hicieron. Ni siquiera fue una constitución discutida, pero... Usted, si no votó por Chávez, tenía derecho a que lo escuchasen. Después se llegó al momento en el cual había que votar si la gente estaba de acuerdo o no con la nueva Constitución. En realidad no importaba, esa Constitución era ilegítima. Por eso yo sostengo que la Constitución legítima es la del 61. Constitución defectuosa, Constitución modificable, perfeccionable, perfectible, pero es la vigente. Llegó el día de las votaciones la gente votó a favor, quizá mayoritariamente, quizá no, no sabemos realmente cuánto hubo de manipulación y de fraude, lo que sí, ciertamente, hubo un gran ventajismo, porque el chavismo utilizó todos los recursos del Estado para obligar a la gente a votar. lo forzaron, los llevaban, lo hacia publicidad publicidades del Estado, una cantidad de cosas. Quizá sin eso no habrían obtenido la victoria que esperaban. De hecho, recordemos que años después hubo un intento de enmienda constitucional, y lo rechazamos, lo ganamos, que fue cuando Chávez nos gritó en su cadena nacional su victoria de mierda, ¿sí? pero se la ganamos. Esa fue la única elección en la cual pudimos forzar. Pudimos, yo voté, en realidad no, no hice mucho más que eso, pero como conjunto, los que no estaban acuerdo, pudimos forzar a Chávez a reconocer que había sido derrotado, porque tenía cosas que no podían ser admitidas, inclusive los mismos chavistas no les gustaban. Pero entonces esa constitución fue aprobada irregularmente, recordemos que ese día fue la tragedia de Vargas a Chávez le importó muy poco que los varguenses se murieran y se están ya desbordando las quebradas, se veía lo que iba a suceder y ya dijo no, continúen las elecciones en Vargas porque necesito los resultados todos sabemos lo que sucedió, oficialmente se habla de unos 10.000 muertos, extraoficialmente se habla de 40 a 80.000 muertos nunca se sabrá, porque yo recuerdo haber ido cuatro semanas después de, de la tragedia y circulando uno sentía el olor de cadáver en descomposición que emanaba de la tierra, eso lo vi yo, me consta, no me lo dijeron, aparte que todos sabemos de los cadáveres que llegaban flotando por el mar, llegaban hasta las costas de Falcón, Aruba, Curazao, las islas neerlandesas, porque las corrientes se lo llevaban, ¿cuántos murieron? No lo sabemos, pero Vargas murió ese día, y su dignidad murió con eso también. Porque después de eso, y que Chávez rechazó la ayuda, porque los norteamericanos pidieron permiso, espacio más bien, para, para descargar una cantidad de insumos, pertrechos, apoyo médico, alimentos, llevaban materiales de construcción para revolver los escombros, sacar, buscar sobrevivientes, y Chávez dijo, no, nos arreglamos como podamos. Claro, Chávez estaba muy cómodo en la casona, en Miraflores, y su gente estaba muy cómoda, era el pueblo que estaba muriendo. Ese pueblo que después votó por los candidatos chavistas a la gobernación y a la alcaldía. Por eso es lo que la dignidad de los varguenses murió ese día. Porque lo lógico era que después de eso, más nunca, ganase un candidato chavista en Vargas. Vargas debería ser como Chacao, donde jamás ha ganado un chavista, sino que la oposición ha ganado, pero con el 80-90% de los votos. Y es lo que en justicia debe suceder, pero no ocurría. ¿Qué efecto tiene que la Constitución sea ilegítima? En primer lugar, todo lo que se ha hecho basado en la Constitución del 99 no existe, porque la Constitución legítima es la del 61. La Constitución del 61 tiene un artículo, el 250, que es prácticamente igual al muy conocido 350, el 350 de la Constitución Bolivariana, que todos invocan, pero nadie se le ocurre invocar el 250 de la Constitución venezolana, que dice que esa Constitución no va a perder su vigencia si deja de observarse por un hecho de fuerza. Y hubo un hecho de fuerza. Un hecho de fuerza no es solamente que saquen los tanques a la calle y los soldados, pero fue un, un hecho de fuerza donde se llevó a urnas a aceptar en una votación algo que no era admisible, algo que pasaba por encima de los derechos de todos nosotros. De hecho, reconocer los derechos de todos implica proteger mis derechos aunque yo no sea parte de ese todo porque implica que no nos pueden pasar por encima ¿cuál es la diferencia entre democracia y república? en realidad en la democracia se hace lo que dice la mayoría en la república se hace lo que dicen las leyes no es exactamente igual porque nos han aplicado el concepto de democracia para pasarnos por encima 500 veces con todas las elecciones aprobando cosas inadmisibles y supuestamente han tenido mayoría, no sabemos si la han tenido, porque la única elección limpia de Chávez fue la primera, donde él ganó la presidencia. Pero todas las demás hubo, por lo mínimo, utilización de los medios, de, los mecanismos del gobierno y la presión, el ventajismo, para lograr los resultados. Sin contar algunas donde directamente había un fraude total. Yo recuerdo cuando el, el referéndum revocatorio... Del año 2004, me pidieron que ayudase como abogado, como en algunos centros de votación, y a las 3 de la tarde me dice alguien que está en la coordinadora democrática: estamos ganando 2 a 1, mañana somos gobierno. Y yo le dije: ver para creer, porque como son de delincuentes avistas no van a entregar por las buenas, eso estoy seguro. Y era otra época donde quizá lo hacían. ¿Cuál fue el resultado? que hubo un fraude repentinamente los resultados que eran 2 a 1 a favor de nosotros fueron 2 a 1 a favor de ellos yo recuerdo que en la la democrática bailaron mucho para dar algún tipo de respuesta y el único que quiso denunciar el fraude y como siempre he dicho no es santo de mi devoción pero le reconozco que ese día fue el único que hizo lo digno fue pues Pablo Medina que quiso cantar fraude. ¿Y qué pasó? Le cortaron la luz donde estaba para que no pudiera decir nada, para que no pudiera decir que había fraude. Y si lo había, y lo sabíamos. Entonces, de ahí en adelante, todo ha sido fraude. Entonces, cualquier, cualquier eh, ley aprobada por la Asamblea Nacional Bolivariana no existe, no tiene sustento. ¿Por qué? Porque lo tenía que aprobar el Congreso de la República de Venezuela. Todos los decretos emanados no son válidos porque las elecciones se han hecho en base a los parámetros establecidos por la Constitución Bolivariana, que es ilegítima. Eh, las autoridades nombradas, ninguna es válida. ¿Por qué? Porque el CNE se eligió en base a lo establecido por una Constitución que no existe, que no es válida. El TSJ, Tribunal Supremo de Justicia, no es válido. No puede hacer valer su, sus decisiones porque es un órgano ilegítimo. Es como que yo agarré cuatro amigos, cuatro cinco colegas y digo, mira, nosotros no somos abogados, vamos a autoproclamarnos el Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos la misma validez porque la, eso tiene que hacerse en base a los parámetros establecidos en la Constitución, en la Constitución de 1961. Por lo tanto, Toda resolución, toda decisión, toda sentencia manada del Tribunal Supremo de Justicia no es válido. Eso tiene que hacernos la Corte Suprema de Justicia. Bueno, Las decisiones de los jueces, sí, bueno, también son válidas. O sea, el, el Poder Judicial sigue existiendo, pero porque siempre existían los jueces. Se había establecido que los jueces existían, existía eh, incluso el COP. El Código Orgánico Procesal Penal es previo a la Constitución Bolivariana, así que los jueces de control no existían, ya estaban designados. Hay una cantidad de cosas que sí siguen existiendo. Pero las, las autoridades fueron designadas, las de elección popular, por un órgano írrito, que es el CNE actual. Entonces, se puede discutir la validez de todas sus actuaciones. Esto, por supuesto, es complicado pero qué importancia tiene bueno con esto desmontamos el chavismo de un plumazo porque sacar el chavismo no es solamente empuñar los fusiles e ir a sacarlos por la fuerza eso en mi opinión va a haber que hacerlo más temprano que tarde esperemos que sea temprano y no tarde porque mientras antes se haga antes morirá hay quien dice oye pero tú eres un belicista si vamos a la guerra van a morir muchas personas Sí, es cierto pero es que si no lo sacamos por la fuerza van a morir todos y hay una sacría hay 7 millones y medio de venezolanos fuera del país por lo menos, y quienes dicen que hay más pero hay estudios que dicen que se estima que apenas se abran las fronteras van a salir de 3 a 4 millones de venezolanos es decir, entre 11 y 12 millones de venezolanos van a estar fuera del país eso es más de un tercio de la población uno de cada tres venezolanos por fuera eso no se ha visto ni siquiera en Siria entonces esa tragedia tiene que detenerse y los venezolanos mueren porque mueren tratando de ir, mueren congelando los páramos, mueren atravesando los desiertos, mueren en los peñeros cruzando el Caribe hasta Aruba, Curazao o en Aire Trinidad, mueren caminando los páramos colombianos, mueren asesinados en los países donde han llegado, mueren por la, porque necesitan muchas cosas y la xenofobia no les permite tenerlo, entonces también son perseguidos y mueren moralmente. Entonces hay que sacar el chavismo de una forma o de otra, la que sea. Pero una acción militar tiene que tener una base jurídica, constitucional, política. Siempre se ha dicho que el poder político tiene que estar por encima del poder de las armas, no puede estar los militares encima de los civiles, porque la, los militares son la garantía para los civiles de la libertad, Incluso los policías son la garantía de la libertad, de la legalidad, de todo eso. No son los que mandan. El propio Simón Bolívar lo decía, lo decía el mismo George Washington. Y ambos eran militares, que lo importante era que hubiera un espíritu civil en el gobierno. Entonces, tiene, a esta fuerza militar tiene que darse una base jurídica y política. ¿Y cuál es esa base? La constitución, la constitución de 1961 dice que hay que hacer todo cuanto en nuestras manos para que recupere vigencia la constitución, después la cambiaremos y la cambiaremos por una constitución más liberal, una constitución que estimule la producción, una constitución menos socialista, pero igualmente mucho mejor que lo que tenemos ahora entonces, tenemos que aprovechar este argumento para desmontar el chavismo, para decir, el chavismo no existe es simplemente un grupo criminal que está al mando de un territorio y Toda acción que se quiera basar en la Constitución del 99 es inadmisible. Todo el que se basa en la Constitución del 99 es un chavista. Sea un chavista rojo o un chavista azul. Sea un chavista abierto o un chavista de clóset, pero es un chavista. Nosotros queremos salir del chavismo porque el chavismo es la peor plaga que Venezuela ha tenido. Eh, Guzmán Blanco fue un dictador, sí. Y Gómez fue un dictador, sí. Y Pérez Méndez fue un dictador, sí. Y cualquiera de ellos fue mucho mejor que el chavismo, porque ellos buscaron la forma de levantar de alguna forma el país, incluso con la corrupción que tenían, con todos los problemas. Pero Venezuela jamás había conocido una situación como esta, donde los venezolanos se mueren de hambre, donde tenemos 96% de pobreza, 80% de pobreza extrema en el país. Eso no se conocía. Siempre ha habido pobres, siempre ha habido gente con desnutrición, y hay personas que han muerto de desnutrición. Eso siempre ha sucedido, lamentablemente no se ha podido resolver. Pero a mí no me van a decir que en tiempos de Pérez o en tiempos de Gómez estábamos peor porque la gente comía, porque había trabajo, había represión. Sí, es verdad, pero la situación era muchísimo mejor. El país estaba desarrollándose. más en tiempos de Pérez con muchos defectos y muchas cosas que quieran decir, el país estaba progresando, el país estaba creciendo. De hecho, el mismo Gómez hizo el país progresar por su interés, por el, desarrollo, el, el descubrimiento de la, del petróleo y el uso del petróleo. Porque hizo carreteras, porque a él le convenían. Sí, está bien, pero a todos servía. Las carreteras que hacía. Entonces el país empezó a desarrollarse. El Seísmo destruyó todo lo que había. Ahorita no hay una carretera que realmente sirva. Porque las principales autopistas son un asco. De noche ni sueñes con circular por ellas. Porque te atracan. Ponen miguelito, ponen obstáculos para que la gente se, se estrelle. Entonces Venezuela es un país sin ley. Es una Somalia en, en condiciones quizá peores que las que hay en Somalia, entonces con esta base eliminamos el chavismo de raíz ¿Por qué nadie la quería aplicar? Por algo muy sencillo, porque funciona los militares y policías que están en exilio se han comunicado con el gobierno interino para ofrecer sus servicios y decir nosotros somos militares, somos policías tenemos entrenamiento que nos dio a la república en el uso de las armas queremos utilizarlo para recuperar la república para rescatar la república cuánto pasó el hecho? ustedes vieron los militares que el 23 de febrero el día del sí o sí cruzaron a colombia se le presentaron a Guaidó se pararon firmes y saludaron al señor presidente de la república qué pasó algunos los ve pelando bola porque no tiene otra definición porque se fueron, abandonaron carrera, abandonaron todo y nunca se decidieron a crear el, el ejército venezolano que ellos querían crear. Y están como cualquier otro venezolano, se han ido para cualquier otro país a tratar de sobrevivir haciendo cualquier cosa. Y no es que ellas tengan un privilegio, porque todos estamos pelando. Porque venezolano que no esté pelando, o tuvo suerte, alguna cosa le fueron bien, o son enchufados y corruptos, porque la gran mayoría es de los venezolanos estamos al límite dice cubrimos gastos sí sí pero de ahí no pasamos los niveles de vida que tenemos en Venezuela en su buen momento sobre todo los que éramos profesionales ni lo soñamos aquí tienen pequeños negocios y dice ¿pagaste el alquiler este mes? sí ¿comiste tres veces al día todos los días? sí ah bueno estás mejor que los que están en Venezuela pero todas las comodidades que teníamos nuestro nivel de vida ni soñaron entonces ellos están también así pero ellos cruzaron no porque queríamos ir de Venezuela, sino porque dijeron señor presidente de la república vamos a recuperar a Venezuela y militares en el exilio, policías en el exilio se han ofrecido los policías también sirven porque un policía está incluso mejor capacitado que un militar para un combate en, en, en zona urbana, y son personas entrenadas para el uso de las armas y hay miles y miles que se han ofrecido, hace un rato estaba conversando con un ex Venía de la agrupación de comandos de trabajar con el comisario Henry López Cisco. ¿ustedes crees que esa persona no está capacitada para tomar un fusil y entrar y, reto y tomar el helicóptero, por ejemplo, junto con todo el equipo de comandos del comisario López Cisco? Y hay muchísimos, o sea, sobra el comisario López Cisco porque es más conocido y esta persona trabajó con López Cisco, pero hay muchísimos militares y yo te tenido contacto con muchos de ellos y se han ofrecido. ¿Por qué no los han tomado? Porque funciona porque hay el peligro de que eso sirva porque si llegan 5.000 militares y policías del nuevo ejército libertador venezolano uniformados, equipados, cada uno con su fusil y entran a Venezuela, ¿quién se los va a poner? los desgraciados malditos del FAS y de la Guardia Nacional que cuando los quisieron mandar a la frontera se negaron y ahorita ha llegado una cantidad de, de ellos, los están mandando a Ramo Verde porque están amotinados porque no quieren ir a pelear por su revolución claro, porque son una banda de malnacidos cobardes que son muy valientes con un fusil cuando tienen que enfrentar a un estudiante con un estudo, escudo de cartón. Pero para ir a enfrentar a los guerrilleros colombianos, que son tipos resteados, que tienen fusiles y que están acostumbrados a echarse plomo, a, ahí se les acabó el valor, porque son una banda de malditos, desgraciados, los FAES y los Guardias Nacionales, y los odio, y les tienen que pasar todo lo peor que les pueda pasar, porque para matar muchachos si eran valientes, para torturar muchachos si son valientes, para reprimir Civiles, y si son valientes, para meterse en las casas de la gente, a destrozarle todo y a robarle todo, por decir si usted esconde aquí, bueno, pero para eso sí son muy machos, para tumbar las puertas con los fusiles, para caerle a tiros a un grupo de muchachos con un escudo de cartón, para eso son machos, pero para ir a la frontera no. Entonces, esa banda de malnacidos no son quienes para enfrentarse a un grupo de policías militares que tienen cojones y que aman a Venezuela y que están dispuestos a enfrentar lo que sea por recuperar a Venezuela entonces como dije yo conozco unos cuantos pero imaginemos estos grupos de comando de la policía que fueron muy famosos entonces, el comisario López Cisco hicieron grandes operativos contra la subversión y contra la delincuencia y en tomas de rehenes ustedes se imaginan estos tipos cuatriboleados porque es la expresión que hay que usar para ellos y que se le enfrenten estos grupos de, del FAE que solamente se atreven a enfrentar a alguien desarmado le van a pasar por encima es que ni siquiera los, lo, lo, nuestros hombres, nuestros soldados de nuestro ejército libertador va a tener que matarlos. Van a tirar los fusiles, van a salir corriendo y recuperamos a Venezuela. En mi opinión, una operación bien planteada podría recuperar Caracas en un máximo de 48 horas. Cuando ¿qué sabe el abogado de esto? Fui militar, soy historiador militar, fui oficial de inteligencia, algo de esto conozco. En una opinión así, abuelo de pájaro, yo creo que en 48 horas Caracas podría ser tomada por un, por un grupo decidido y quién, quién va a defender la revolución los mismos que el 30 de abril el día de la operación libertad de Leopoldo se negaron a tomar las armas hasta saber quién iba a ganar cuando Guaidó y Leopoldo se fueron al distribuidor de Altamira a montar su, su circo ahí con 10, 20 militares y una ametralladora y el cajón de plátanos que tenían ahí se suponía que eso debía ser una guerra civil 10.000 contra 10.000 los que defendían la revolución contra los que estaban contra la revolución nadie se quiso plegar a Guaidó, muy bien que hicieron, porque ya tenían la experiencia de lo que estaba pasando con los que cruzaron a Cúcuta pero nadie quiso defender a Maduro, ¿por qué? Porque, ¿y si Maduro pierde? porque todos sabían que Maduro no tenía popularidad ni realmente apoyo y si algunos se alzaban en contra de Maduro y tumbaban el gobierno los que apoyaban a, a, a Maduro iban a, a perder todo lo que tenían Terminó siendo una escaramuza de 20 contra 20 y donde los que estaban eh, con Guaidó se fueron, tuvieron que huir a esconderse porque sabían que los iban a matar. De hecho, por ahí está el mayor, Andri, eh, se me olvidó el nombre, el mayor, que le dieron un tiro en la cabeza cuando lo capturaron y está ciego. Y siempre está mi amigo de Facebook de Twitter, Bolo Senbai, haciendo campañas para apoyarlo para, que, para los fondos que necesita para tratamientos médicos le dieron un tiro en la cabeza y lo dejaron ciego por pura maldad, porque no había necesidad bueno, lo mismo que le hicieron a Oscar Pérez quiso alzarse y, y lo masacraron entonces estos cobardes hay, hay que enfrentarlos y un grupo decidido los va a enfrentar porque estos, nos, estos son valientes cuando son 500 contra 10 y en preferencia que los 10 estén desarmados pero cuando sean 500 contra 500 van a salir huyendo entonces nuestro ejército libertador puede enfrentarnos y ese ejército libertador lo tenemos. ¿Y, ese, ¿Y cuál es la base de ese ejército libertador? Que la constitución vigente de 1961 dice que todos estamos obligados a hacer lo que sea posible, lo que esté en sus manos para recuperar la vigencia de la constitución. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué funciona? Lo mismo que cuando se habló de la nacionalidad colombiana de Maduro. Es, ya no es discutible, prácticamente para nadie, que Maduro es colombiano. Excepto los colombianos que ni casualidad lo aceptan. Y a veces no, ese sí si es venezolano, ustedes aguántense esa porquería ya. Nadie quiere aceptarlo. ¿Por qué la Asamblea Nacional no quiso discutirlo? porque funcionaba? Porque si se presentan los documentos y se demostraba que era colombiano. No había un argumento sólido para sostener que él debía mantenerse en la presidencia de la república, tenía que salir ahora, ¿qué podía venir después? bueno, una lucha consiguió en el chavismo para ver quién se quedaba con eso a lo mejor la oposición podía tratar de hacer algo y capitalizar esa victoria y capaz que ganaba pero eso era un argumento demoledor el hombre que es, presi que quiere, que es presidente de la república en ese momento, nació en Colombia punto, se acabó, ya no puede ser presidente no quisieron ni siquiera considerarlo, lo echaron para atrás ¿Cuántas veces no se ha querido proponer eh, la activación del, ciento, del artículo 187 en la Asamblea Nacional para que se pueda convocar la ayuda militar internacional? Lo han rechazado. ¿Por qué? Porque funciona. Hemos visto que lo que puede funcionar ni siquiera lo atienden. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? 250 de la Constitución. Constitución vigente, 1961. En base a lo que eso diga, se reúne el ejército libertador, nuestros policías y militares que están desesperados pidiendo la oportunidad para luchar por Venezuela. Se arma ese ejército libertador, llegan y dicen, bueno, vamos a ver, ¿quién nos va a enfrentar? Los cobardes que no tienen cojones para enfrentar a nadie, los que solamente torturan y asesinan, los esbirros los cobardes. O van a sacar al, al coqui para que pelee contra, contra nuestro nuevo ejército libertador. Punto, asunto resuelto Eso se mata rápido, esa culebra. Ahora, ¿hay que reunir a todos los militares? Sí, ¿hay que equiparlos? Sí, no hay que adiestrarlos. Lo que hay que hacer es que se organicen para que puedan trabajar en equipo porque son gente que nunca han estado juntos, pero tienen su adiestramiento. Algunos tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, algunos de la Fuerza Aérea que en su vida han trabajado en infantería, bueno, no podrán trabajar ahí, habrá que asignar otras funciones. Los de la Marina, bueno, los que son de Infantería y de Marina ya están en su posición. Los que son de Artillería, a bordo, bueno, serán artilleros en, en ese ejército, todos tendrán que ir al ejército, pero se puede, es fácil, o sea, no es difícil, no es complejo, no hace falta ir a la NASA para hacerlo, lo que hace falta es querer hacerlo, y no quieren, entonces, empecemos por denunciar la constitución del, del 99, nuestra constitución del 61, de ahí, de ahí en adelante, el chavismo se desmorona solo porque no tiene basamento legal nada de lo que han hecho ni siquiera su existencia y venezuela libre en algún momento pero no por nuestros políticos porque nuestros políticos no tienen ningún interés será por los ciudadanos los que están conscientes de su responsabilidad con su comunidad con su país y actúan en consecuencia y lo vamos a hacer bueno hasta aquí el programa de hoy muchísimas gracias por haberme acompañado no olviden suscribirse Darle click a la campanita para que no se pierdan ningún programa aquí en Repúblicos TV. No se pierdan mañana que voy a tener la noticia de la semana con mi compañero Luis Pico. Y por favor, compren el libro que de verdad que les va a gustar. Está entretenidísimo. Ya publiqué en mi blog la, el prólogo del libro escrito por Daniel Lara Farías. Entonces los espero mañana en el próximo programa.